queremos dejar en claro que el arte textil es un arte mayor en Abiyayala y que el arte del color en eh, los hilos que son nuestras eh, hebra de movilidad y nuestros soportes y también nuestras obras eh, podemos expresar eh, los profundos sentimientos. Detrás de cada una de las obras que ustedes van a poder apreciar en los artistas que son de Walmapu y del continente vamos a poder ver revelados con gran expertise con gran honestidad y con gran maestría y genialidad, el profundo pensamiento de nuestros pueblos. Un pensamiento transgeneracional y hoy transterritorial.